Seguimos igual tomando mate, nos cuidamos esta pandemia, cada uno tiene su equipo, pero el mate es muy importante para nosotros. Hoy les voy a mostrar una línea de termos, todos con garantía, todos de primera calidad. Todos los que les ofrezco aguantan 24 horas la temperatura del agua, vienen para frío y calor. Tenemos la línea Brock que es una de las líneas más económicas, en doble acero. La línea Explorer, la línea Waterloo, con todas las versiones, litro, litro 300, 3 cuartos. La línea Stanley de 1 litro, 1 litro 300. Toda la línea de termo con garantía acá en el Perú. Y a eso le sumamos la línea de vasos térmicos. El nuevo que salió para el pernet, gigante, el que toma Willy. Después tenemos la Explorer, de flores, después tenés el Loiter, los water, los Spirit, Toda una línea de, de, de vasos y termos térmicos que andan muy muy bien. Lo que está hoy muy de moda mate térmico de tal. Así que amigos pescadores, pasen por el pez gordo, los espero y desde el pez gordo, desde Quilmes, enviamos a cualquier punto del país.